Para esta actividad nos acompaña el licenciado Arturo Garduño Magaña, subdirector de Repositorios de Ciencia Abierta, Coordinación de Repositorios y Procesamiento de Datos con ACID. Me permito dar lectura a la ficha curricular. Es licenciado en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su etapa estudiantil, se ha interesado en temas como el acceso abierto y el uso de plataformas digitales para la educación y generación de conocimiento colaborativo. En 2018 fue seleccionado para participar en el evento internacional OpenCon 2018 Empowering the, the Next Generation Advanced Open Access, organizado por SPARC y The Right to Research Coalition en colaboración con las universidades de York, Razor y Toronto dedicado a compartir y generar proyectos para la evaluación y el mejoramiento de los procesos de la investigación científica y las comunidades académicas con enfoque abierto y colaborativo. Actualmente colabora en el CONACIT con equipos interdisciplinarios en la gestión y operación del repositorio nacional y los proyectos de repositorios institucionales, así como en el diseño de indicadores para su evaluación. Muchas gracias, licenciado, por su acompañamiento. Eh, también comento que al finalizar la intervención, abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Estas preguntas podrán realizarse desde el chat de Facebook, de donde se transmite. Les recordamos también hacer su registro en el link, el cual estará visible durante toda la conferencia. Muchas gracias. Licenciado, le agradecemos su presencia y en este momento le cedo el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, Edith. Pues eh, es para mí un honor estar con ustedes eh, un año más en la semana del acceso abierto. Eh, creo que, pues bueno, eh, como instituciones que se dedican a la investigación, hemos hecho un gran esfuerzo desde hace muchos años para tratar de empujar todo este tema y evidentemente la Universidad del Estado de México, pues ha sido uno de los pilares en materia de acceso abierto en México y pues es para mí, eh, reitero, un gusto poder estar aquí con ustedes. Eh, en este caso, me gustaría platicarles un poco sobre la Estrategia Nacional de Repositorios, misma que está en un contexto de acceso abierto. Creo que vale la pena que, pues para poder empezar a hablar sobre, sobre lo que es el acceso abierto y las ventajas que esto nos trae, hagamos un poco de memoria sobre cómo, cómo funcionaba o po, po, qué, qué fue lo, cuáles fueron los factores que permitieron que naciera este movimiento, ¿no? recordando un poco el modelo tradicional de gestión de conocimiento, pues normalmente los científicos en grupos observaban y estudiaban algún fenómeno en particular, procedían a escribir sobre sus resultados y lo enviaban a una revista para su publicación misma que pues al recibir eh, dichos resultados pues podía hacer comentarios, lo regresaban a los investigadores para que pudieran atenderlos y era un proceso que pues evidentemente tardaba eh, un, un tiempo considerable porque debía pasar por los dictaminadores para generar la revisión correspondiente y si todo salía bien podíamos tener un, eh, un artículo que cumpliera con todos los estándares editoriales eh, para su eventual publicación, pero pues sabemos que esto podía tardar a veces años sin embargo, el papel de las revistas académicas pues, fue fundamental para poder mejorar y fortalecer todos los procesos de edición y evaluación por pares. Se generaron mecanismos mucho más sofisticados y ágiles, ágiles que permitían eh, pues, a los investigadores Básicamente, eh, estar tratando con sus pares para poder eh, pues, empujar su, sus investigaciones. También trajo un, un gran papel en, en el tema de la impresión, al poder agregar detalles complejos, algunos colores, figuras, y por supuesto, pues, una distribución mucho más compleja y tan amplia como fuera posible para que pudiera llegar a una mayor eh, cantidad de personas o comunidades. Y en su momento, pues, esto funcionó bastante bien, sin embargo, como sabemos, eh, los costos que esto generaba, pues año con año fueron incrementándose. Y uno de los principales, eh, una, de, una de las áreas principales que sufrió de esto, pues fueron las bibliotecas, dado que no alcanzaba muchas veces para poder costear todos los documentos que requerían en, en los procesos actuales de generación del conocimiento, en donde, pues, al igual que al inicio, pues múltiples académicos podían recolectar y analizar datos de distintas eh, vías e investigadores de diferentes áreas del conocimiento, lo que permitía que estos datos crudos pudieran hacerse públicos y se trabajara desde diferentes aristas dependiendo del área de conocimiento en la que se estuviera tratando. Algunos académicos podían decidir escribir sobre sus resultados, pero también podían comunicar de manera más informal a sus pares a través de algunos procesos este, pues un poco más eh, informales y socializando estos, esta famosa literatura gris. Eh, continuaba el proceso de, de revisión y edición por pares, pero pues como se comentó anteriormente, eh, si bien nos iba, tardaban... A, a veces hasta un año en poder eh, verse publicados estos, estos artículos y dependiendo del área de conocimiento, pues muchas veces estos podían llegar a ser eh, contener datos obsoletos o que ya no fueran eh, tan relevantes como nos gustaría. Eh, sin embargo, también surgieron algunos otros medios como los blogs, las comunicaciones académicas, eh, que permitieron que se pudiera agilizar toda esta parte de socialización del conocimiento de una manera mucho más inmediata. Eh, otro, otro de los elementos que permitieron que se acelerara y, y que pudiéramos pasar a pensar en un modelo abierto de generación del conocimiento eh, fue la llegada de los, de los repositorios. Desde los años 80 los físicos se han preocupado por socializar de una manera mucho más ágil sus, sus, sus, los resultados de sus investigaciones y la llegada de estos repositorios pues, fue, fue un, un momento crítico y... y bastante positivo para poder pues, acelerar la generación del conocimiento. Gracias a esto y después de muchos años de, de mejoras a nivel tecnológico, en los procesos de generación del conocimiento mismo, pues evidentemente estas plataformas siguen vivas y siguen funcionando para que en este pues, nuevo modelo funcione, estemos de una manera muy similar en cuanto a que se hace una recolección de los datos, se empiezan a procesar y a analizar desde diferentes áreas del conocimiento para poder generar publicaciones, pero a la par pueden estar cayendo en estos repositorios para su, su análisis y su reproducibilidad. Eh, llega entonces el proceso de desarrollo de artículos, la dictaminación por pares y estos documentos preimpresos que ya llevan un proceso de revisión, que ya, ya tienen más forma y, sin embargo, pues pueden socializarse de una manera mucho más rápida en este tipo de plataformas, uh, mientras esperamos a que pueda publicarse de manera formal en las editoriales que, que correspondan. ¿no? Y, por supuesto, también podemos tener el último eh, eslabón de, de, de esta cadena de la investigación, que son los artículos finales en, en este repositorio, gracias a los, al, al uso de los metadatos y a la organización que se le puede dar, pues podemos tener bastante bien enlazados desde el proceso que, en que se hace la recolección de los datos, los experimentos, los preimpresos y documentos preliminares, hasta esta cadenita final de los, los artículos o los capítulos de libros en muchas ocasiones, ¿no? En el caso de México, como recordarán, pues hubo una modificación a la ley de ciencia y tecnología en 2014 que, con la llegada del capítulo 10 de, sobre el acceso abierto a las publicaciones científicas. Eh, esto trajo consigo la creación de lineamientos generales para un... Crear un repositorio nacional y repositorios institucionales que permitieran nutrir esta gran plataforma centralizada, pues de toda la, la producción científica que está ocurriendo en, en el país. Eh, el CONACIT es la institución encargada por ley de generar esta plataforma, de administrarla y de proveer, pues también todos los servicios y, y actualizaciones que esto pueda proveer o, o necesitar para estar pues, lo más, uh, lo más en punta posible, ¿no? Eh, un año más tarde llegaron los lineamientos técnicos para este repositorio nacional y los repositorios institucionales y en 2016 ya se lanzó formalmente la, la primera versión del repositorio nacional. Todo esto bajo un espíritu del acceso abierto, de buscar compartir, sobre todo, eh, las publicaciones. Algo, eh, sí enfocarse mucho en, en los preimpresos, en las tesis de, de posgrado, sobre todo, también, pero eh, pero, pero evidentemente nos dimos cuenta que se estaban dejando de lado muchos elementos del proceso de investigación, ¿no? como lo son la recolección de los datos en crudo y el correcto tratamiento de los mismos, por lo que en 2017 se empezó a generar toda esta idea de, de dar un brinco al movimiento de ciencia abierta, que pues alcanzaba... Procesos mucho más amplios de, de la investigación y del desarrollo científico. Y finalmente en 2019 se ha eh, empezado a implementar una estrategia nacional de repositorios, de la cual pues, hablaré en, en un momento. Como sabemos, actualmente eh, la ciencia abierta en el CONACIT está concebida por seis principales programas que por distintas razones han, han sido relacionados y que buscan obviamente pues coincidir en este ecosistema que nos permita tratar de acercar lo, lo más reciente de las investigaciones que se hacen en el país y en las instituciones de educación superior y centros de investigación a todos pues, lo, los interesados desde profesores, estudiantes, investigadores y el público en general, eh, gracias a programas como el de comunicación pública de la ciencia, eh, tenemos también un sistema integrado de información en ciencia y tecnología que busca recuperar toda la información del sector eh, a, a nivel federal, Evidentemente esto no puede ser posible sin un programa de conectividad que provea de infraestructura y de recursos, eh, además de estándares, por supuesto, para poder lograr conectar por los diferentes sistemas, recordando que eh, el acceso abierto y la ciencia abierta lo que buscan es promulgar sin ningún tipo de barrera económica o tecnológica implica el acceso mismo a Internet. Eh, un programa de revistas que año con año se está actualizando. Un programa de consorcio de adquisición de recursos y evidentemente el programa de repositorios que, como ya les comenté, estaba contemplado a través de un repositorio nacional y los repositorios institucionales. Para ahondar un poquito más de, en, en ello, eh, recordemos que el Repositorio Nacional, pues, va a ser esta plataforma, es esta plataforma digital centralizada que va a agregar información de pues, todos los repositorios institucionales por medio de un protocolo de intercambio de información conocido como el OAIPMH y cuya coordinación y modelos, pues, son operados por el Consejo. Y todos estos repositorios institucionales que van a alimentar esta gran plataforma centralizada eh, funcionan gracias a lo que denominamos la interoperabilidad. Su propósito pues es garantizar el acceso a los recursos de información, a los contenidos y que, pues vaya como les comentaba, no existe ningún tipo de barrera financiera, técnica o legal, eh, pues más allá de, de las mismas que implica el poder acceder a Internet. Eh, algunos de los objetivos que evidentemente están marcados en ley, pues es la parte de integración de recursos de información, el registro, la preservación y evidentemente la difusión de los recursos de información. Para que se den una idea… Actualmente, el Repositorio Nacional tiene conectados más de 100 repositorios institucionales con más de 119 mil recursos de información totalmente en acceso abierto. Esto quiere decir que si ustedes acceden a la plataforma, encuentran algún o algunos recursos que sean de su interés, podrán ser redirigidos al repositorio institucional en donde están alojados y descargarlos totalmente, de manera totalmente gratuita. No se, no se solicita ningún tipo de registro, ningún tipo de pago ni nada, porque evidentemente el espíritu del acceso abierto es generar los mecanismos para poder pues a, a habilitar el, el conocimiento a toda la población. Como podemos ver eh, en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, hay eh, constantemente han participado y se está actualizando su repositorio, por lo que actualmente pues tenemos más de 5000 recursos de información que están, a, están puestos a disposición pues no solo de todo de todo el país, sino de cualquier persona con acceso a internet, cualquier persona que llegue a la página y que por alguna razón esté encuentre algo de su interés, evidentemente podrá podrá ser remitido a Diversas instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México para poder acceder a estos recursos de manera pues totalmente abierta. Eh, actualmente pues se, se generaron tres convocatorias en donde se hicieron pues esfuerzos para poder eh, apoyar a estos repositorios además de que los, todos los centros públicos de investigación del CONACIT están en esta plataforma y ha habido un par también de esfuerzos que pues por, por interés se han sumado, como el Colegio de Sonora y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y todo ello da como resultado pues, una gran cantidad de recursos de información de interés nacional e internacional y que son ampliamente consultados. Ahora, partiendo un poco sobre la Estrategia Nacional de Repositorios, el enfoque que se le está dando pues, está también mucho más cargado a compartir no solo los recursos de información, sino los desarrollos que se estén generando. Es por eso que esta, esta estrategia está en el marco. De todo un ecosistema nacional informático que pueda estar alimentado a través de una red de cómputo científico de alto rendimiento en todo el, pa en todo el país y pues con la colaboración evidentemente de diversas instituciones como son las universidades públicas, los centros públicos e incluso de entidades de la administración pública. También sabemos que la información pues no puede estar limitada únicamente para alguna comunidad. Si hablamos de que es información de interés público pues debe ser así y evidentemente la, la administración pública debe contar con elementos que les permitan tomar decisiones informadas. Es por eso que se han creado estos ecosistemas nacionales informáticos para poder atender problemas nacionales estratégicos y gracias al desarrollo de plataformas como los repositorios atender a a las necesidades de, eh, tanto de instituciones de investigación como de la administración pública a tomar decisiones informadas. Um, eh, en el marco de esta Estrategia Nacional de Repositorios se unen además de estas instituciones algunas nuevas como lo son la Coordinación de Memoria Histórica de México, en la cual pues básicamente se busca generar los mecanismos para preservar toda nuestra historia y pues muchos elementos que tal vez no se les ha dado el correcto eh, tratamiento a través de los años y pues evidentemente a través del uso de estándares y de, y de la interoperabilidad poder compartir eh, datos, poder compartir información y resultados resultados de las investigaciones eh, de, de manera conjunta entre el sector público, el sector académico y evidentemente eh, este esfuerzo conjunto que se está haciendo coordinado desde el conacit para poder tomar pues las mejores decisiones eh, informadas. El objetivo, como les comentaba, pues va a ser conformar una red federada de repositorios que fortalezca e impulse esta estrategia nacional de repositorios mediante la disposición de una amplia producción académica, científica y tecnológica en acceso abierto, pues por parte de sus integrantes, muy parecido a lo que hoy en día está haciendo el repositorio nacional, sin embargo, con una óptica, pues mucho más amplia. Este proyecto interinstitucional está basado en la cooperación, en la colaboración y el intercambio a través de plataformas digitales que permitan favorecer el aprovechamiento y la producción científica que se está generando principalmente en acceso abierto y ahora desde el ámbito gubernamental en todo el país. Evidentemente, esto para poder trabajar de manera colaborativa, pues se debe trabajar pues a través de suscripciones institucionales mediante contratos de adhesión y la generación de un convenio de colaboración de esta estrategia próxima a formalizarse. Algunos de los, de los logros que hemos visto gracias al trabajo en conjunto y pues... Cambiando esta óptica de acceso abierto a ciencia abierta, trabajando muy de cerca con todas estas instituciones, es como les comentábamos, pues con una amplia cantidad de repositorios institucionales funcionando eh, y particularmente pues podemos, podríamos segmentarlos en dos grandes tipos, que son los de literatura y los de datos. En el primero podremos encontrar artículos, preimpresos, tesis de eh, posgrados, capítulos de libro, entre otras eh, entre otros documentos, y en el segundo, pues evidentemente datos de datos primarios de las investigaciones que han sido curados y trabajados por las instituciones para poner a disposición de todos eh, en este espíritu de, de buscar la reproducibilidad de los datos y de los mismos experimentos. Existe una gran diversidad de instituciones y disciplinas y entre los cuales podemos encontrar algunas observaciones como de telescopios, eh, información sobre las ciencias sociales y las ciencias administrativas, eh, análisis econométricos, estudios matemáticos y entre muchas otras áreas más del conocimiento. Se ha buscado formular creación de, de... se ha buscado crear comunidad a través de foros, a través de eventos como el OpenCon o la Semana del Acceso Abierto que nos permite conocer a gente interesada en esto. Algo que me gustaría también platicarles mucho es que lo bonito del Acceso Abierto y de esta semana es que nos podemos dar cuenta que no existe un área particular del conocimiento que sea la interesada o la principal interesada en esto. Realmente podemos encontrar desde gente interesada en las ciencias duras como la física, la biología, las matemáticas... Las ciencias sociales como las eh, ciencias del comportamiento, la psicología, la economía, obviamente las bibliotecas como principales eh, como principal institución interesada en, en lograr eh, proporcionar a sus comunidades una mayor cantidad de información. Y pues to, todas las áreas administrativas del, desde el gobierno federal hasta las instituciones de educación superior y centros de investigación, que evidentemente tienen el interés de proveer a su, a su personal y a sus comunidades de toda esta información para la toma, la mejor toma de decisiones. Entonces, tratemos de aprovechar este evento y este tipo de eventos que se generan constantemente para fortalecer la comunidad y empezar a, a traducirlo en procesos y en proyectos pues mucho más tangibles como los que tenemos ahora, ¿no? El conocimiento colaborativo pues, requiere de la participación de todos y para ello también el CONACIT ha participado fuertemente en la definición del concepto de ciencia abierta de la UNESCO, además de con otras eh, instituciones como el, el proyecto de la red de repositorios latinoamericanos de la referencia, hemos estado en constantes pláticas para poder pues, poner la, la, la producción mexicana también en, en repositorios eh, pues, regionales, ¿no? Todo esto por, eh, nos lleva a, a hablar sobre la importancia de, de pensar en, en el tema central que tenemos este año para, para la Semana del Acceso Abierto en la, en la equidad y la igualdad. Evidentemente eh, lo, que, lo que debemos empezar a empujar es pues con mecanismos empezar, empezar a pensar de una manera mucho más amplia para poder pues, traducir estos esfuerzos de manera eh, pues mucho más equitativa. Eh, que, permi que permitamos que muchas instituciones que tal vez tienen dificultades, que, que, que requieren de, de acceder a recursos de información para pues, proveer a sus mismas comunidades, eh, encuentren los mecanismos y, y, y las herramientas necesarias para poder pues, fortalecer tanto la producción que están generando como eh, saciar ese interés de, de, de acceso al, al conocimiento, que pues deberíamos pensar en él como en un bien público. ¿no? Eh, creemos que eh, año con año, des, bueno, desde 2019, que el, el tema de la equidad y la apertura, esta pregunta de abierto para quién, eh, va, va a ser una constante en este tipo de eventos, o en este tipo de foros, pensando en que pues, evidentemente no todos tienen la misma capacidad para, para lograr la equidad y sin embargo creo que todos tenemos la capacidad eh, en, en este caso para poder encontrar los mecanismos y las herramientas necesarias para poder socializar de manera correcta y colaborar para pues, tener una mayor cantidad de conocimiento que compartir. Como les comentaba, eh, hemos estado trabajando eh, muy de la mano en todas estas mesas de adopción de recomendaciones de la UNESCO hacia la ciencia abierta y pensamos que la ciencia abierta debe ser el motor principal que permita fortalecer y agilizar la apertura de información científica, todos los datos y resultados de las investigaciones eh, para que puedan además tener, pues, sean mucho más confiables a través de la reproducibilidad de la misma. Eh, obviamente con un compromiso activo, pues, de todas las partes, para poder eh, brindar toda esta información y toda esta generación del conocimiento. Eh, un reto importante y una acción que se debe contemplar, pues es evidente, evidentemente la articulación de diversos programas para poder incentivar y compartir estos resultados de una manera mucho más ágil y con la certidumbre de que eh, pues estos datos y esta información es confiable. El Consejo ha hecho, ha hecho un gran esfuerzo en, en, este, en este tema y desde hace ya poco más de un año, pues se ha estado trabajando mucho en la reformulación de los programas, en la reformulación sobre esta, esta parte de cómo pensar la ciencia abierta de una manera mucho más transversal, mucho más transparente y equitativa. Uno de los esfuerzos, y pensando un poco en cómo el acceso abierto... Eh, eh, ha, ha buscado fortalecer a, a las instituciones y, y, y ser un gran motor ante las situaciones de emergencia, pues es la creación de plataformas especializadas para ello, ¿no? En el caso del CONACyT se generó un repositorio temático dedicado a recopilar pues toda la producción científica que se está generando en todo el mundo, no solo en México, eh, para poder socializar a todo el público en general con información. Técnicos de la misma Secretaría de Salud y de otras instituciones eh, internacionales para poder entender mejor cómo, cómo nos ha aquejado el COVID-19. Esta eh, este es, es una situación que, pues, evidentemente, ha sucedido y, y que está impactando a todo el mundo, y es por eso que. Es importante que tomemos acción en ello, que busquemos la mejor forma para poder socializar el conocimiento, porque gracias a esto, pues vamos a poder enfrentarlo de una mejor manera. Eh, cuando entendamos y, y en el momento en el cual, eh, pues, pues sí, comprendamos de mejor forma cómo es que esta enfermedad está, está atacando y cómo puede ser tratada de una mejor forma, eh, evidentemente, pues. Vamos a salir mejor librados de ello, ¿no? Es por eso que acelerar el conocimiento hoy en día es más importante que nunca. Lo hemos visto con las tecnologías. Ustedes recordarán que, pues, hasta hace poco era realmente complicado tener este tipo de eventos o este tipo de, de conversaciones a, a través de, de plataformas de... de de videoconferencia y sin embargo pues e, esta necesidad ha acelerado los procesos y creo que hemos avanzado, ha crecido a través de los años o, pa, para poder tener pues hoy en día plataformas bastante robustas que con lo, en los últimos meses han mejorado bastante pensando en que pues evidentemente iba a ser una necesidad poder socializar y compartir desde... Eh, las reuniones de trabajo, eh, ver a la familia, hasta, pues, encontrar mecanismos para agilizar y socializar el conocimiento y la investigación, ¿no? Entonces, eh, pues, este es uno de los grandes esfuerzos que se han hecho. Les invito a que consulten este repositorio, abajo encontrarán la liga y estoy seguro que les compartirán también la presentación, en donde podrán encontrar, pues, cerca de 6.000 recursos de información actualmente y todos en acceso abierto, ¿no? Y de mi parte, pues, eso sería todo. Quedo atento a sus preguntas y les agradezco nuevamente eh, la invitación para participar con ustedes. Muchas gracias, licenciado. Yo aquí estoy leyendo las preguntas y, bueno, más que preguntas, son comentarios. Agradecen la participación eh, consideran una excelente iniciativa. Obviamente... ¿Se escucha? Ah, sí, se perdió un poquito el audio, pero ya le escucho. Ya sé, Perfecto. Muchas gracias nuevamente. Eh, aquí, más que preguntas, vemos comentarios, agradecimientos, eh, como una excelente iniciativa. Consideran que esto ab abrirá una mayor oportunidad de colaborar de forma institucional. Gracias. Y bueno, este, al no haber preguntas, eh, de alguna manera, nosotros como parte de la y representando el tema de acceso abierto. Eh, si sí me gustaría, licenciado, nos pueda compartir a la comunidad UAE dónde, y dónde podemos encontrar más información acerca de cómo publicar, dónde publicar en plataformas de acceso abierto que desde la eh, visión del repositorio nacional nos sugiera. Eh, recientemente en, en algunas participaciones que hemos tenido en los espacios académicos también nos preguntan, ¿no?, ¿de qué forma yo puedo compartir mi, mi producción en acceso abierto si tengo que colocarla en plataformas de paga por el esquema de evaluación como SNI que yo eh, vivo? Lo tengo que hacer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué procesos debo seguir? ¿Cuáles son las sugerencias? A lo mejor información que podamos compartir también nosotros a nuestra comunidad y que se aclaren estas dudas, ¿no? por supuesto, muchas gracias. Sí, eh, coincido totalmente, esa es una de las principales dudas que todos podemos tener al momento de estar generando eh, investigación. Obviamente está todo un tema de, y si los derechos de autor, y si lo puedo compartir totalmente eh, eh, abierto en internet, qué pasa con los procesos de evaluación por pares, qué pasa con eh, los procesos de, de, de edición, etcétera. Y yo lo que les puedo eh, compartir es que la mejor, la mejor forma de proceder es siempre estar informados. ¿no? Cuando nosotros sometemos a alguna revista ya sea abierta o no siempre eh, pues nos toca firmar esta carta de cesión de derechos y ahí debe venir muy explícito y si no podemos requerirlo a la, a la editorial que nos indique pues el, el tiempo de embargo que en caso de que no sea una revista de acceso abierto el tiempo de embargo que puede estar al que puede estar sujeto eh, nuestra, sujeta nuestra investigación eh, además ha habido grandes esfuerzos desde hace algunos años por iniciativas como lo es Sherpa Romeo que nos permite eh, es una base de datos en internet y que pueden consultar totalmente gratuito también, así se llama Sherpa Romeo, eh, que recopila la información de las editoriales. Las, las, más, las que tienen mayor impacto en el mundo, y nos dice tanto si son abiertas o no, y si son abiertas, ¿qué puede hacer uno? Por ejemplo, muchos no sabemos que a veces en una gran cantidad de revistas, incluso las de mayor impacto, lo que se permite es que ya sea después de un tiempo poder socializar el artículo, o bien compartir estos preimpresos o preprints que generamos eh, al momento de estar postulando el mismo, y compartirlos en repositorios abiertos siempre y cuando pues, no estemos generando ningún tipo de, de beneficio. Económico al respecto, ¿no? Eh, esto se entiende porque lo que estamos cediendo, pues, son los derechos patrimoniales, más no los derechos moral, morales de nuestra obra. Para esto creo que va a ser muy importante, si bien yo les puedo compartir un poco a, a algunas de las, de las experiencias que hemos tenido y aprovechando un poco el espacio pues invitarlos a que también sigan eh, la semana de, del acceso abierto que estamos generando desde Conacit Empezó el día de hoy también a las 11 de la mañana con la participación de algunos ponentes destacados, como es la doctora Ana María Cheto y Paola Villarreal, que está al frente de la Coordinación de Repositorios del Conacit Y el día miércoles precisamente se estará hablando sobre un poco sobre los derechos de autor eh, en este entorno digital y, con el, y cómo conviven con el acceso abierto. ¿no? Entonces yo los invito a que nos informemos más este tipo de eventos, a partir de la información que está en línea y disponible eh, para todos nosotros, en el Repositorio Nacional también encontrarán algunas guías de cómo compartir eh, manuales de buenas prácticas y, y, y cómo, cómo llevar a cabo eh, de una mejor forma la socialización de, de, de nuestras investigaciones. Evidentemente eh, los programas como el de revistas su, suelen enviar eh, pues varias recomendaciones para, para que se contemplen al momento de estar buscando dónde queremos publicar nuestras obras. Y para la parte que comentaban del, de lo del SNI, eh, hoy en día afortunadamente, eh, eh, lo que a todo sistema nacional de investigadores y equivalentes en todo el mundo le interesa es que, obviamente, pues, nuestras investigaciones tengan un impacto, ¿no? Y para eso, pues, se mide de distintas formas y a través de diferentes indicadores eh, a partir de lo que estamos publicando. Y, y gracias al. al gran empuje y la gran aceptación que ha tenido el acceso abierto en todo el mundo, cada vez encontramos más revistas de acceso abierto y con un alto índice de impacto, eh, un alto factor de impacto y un, un gran índice que nos permite pues salir muy bien evaluados de nuestras investigaciones y para cualquier, para calificar para cualquier sistema, por lo cual creo que además de esto es hacer la invitación a que sigamos empujando todas estas publicaciones abiertas que estén eh, correctamente eh, que, que, que tengan en norma sus políticas editoriales, que quede claro cómo están funcionando y que pues, evidentemente existen diversos mecanismos como el directorio de revistas de acceso abierto que nos indicarán si es una buena revista, si, si ya contempla políticas de edición claras, si podemos compartir en repositorios o en otros sistemas de, de información nuestras investigaciones, por lo que pues, es, la recomendación principal siempre es eh, buscar información más allá de lo que creemos o lo que nos cuentan muchas veces, porque eh, podemos encontrar eh, interesantes y positivas sorpresas al respecto. Muchas gracias, licenciado. Hay una pregunta, me dice aquí Elías Chávez. El tema del repositorio nacional, ¿qué visión tiene para la educación media superior? Excelente ponencia. Muchas gracias. Eh, sí, evidentemente es una fuente de recursos de información bastante interesante y también pensada para la educación media superior. Si bien el enfoque principal está un poco más asociado a, la, a, la, a las instituciones de educación superior y los centros de investigación, podemos encontrar una gran cantidad de recursos educativos y de información que serán de pues gran interés para para toda la población en, en general, ¿no? Por eso de que pues esto, esto es de suma importancia tanto para investigadores como para profesores y estudiantes que pues ya estamos tratando de especializarnos y de tomar pues eh, mejor, mejores decisiones a partir de, de recursos de información pues eh, revisados por pares y que podemos tener la seguridad de que son, son de amplia y de alta calidad. Muchas gracias. Eh, nos dice Sherpa Romeo es para revistas. ¿Existe alguna base de datos para libros? Gracias seguramente sí ahorita no, no tengo no, no tengo en mente el nombre pero con mucho gusto se los puedo compartir y seguramente eh, en la presentación podemos agregar la nota para que puedan buscar tanto en revistas como en, en libros y pues básicamente en cualquier sistema que, que sea de su interés eh, difundirlo no lo más importante siempre es acercarnos pues a las políticas editoriales eh, para, para poder conocer pues qué podemos hacer no hoy en día las licencias creative commons pues son bastante claras porque no buscan no ser restrictivas, sino que tratan de decirnos qué podemos hacer con estas obras y, y pues vaya, si, siempre y cuando respetemos sobre todo el derecho moral, eh, el reconocimiento a los autores originales de las obras y evidentemente eh, hacer correctas citaciones y dar los créditos correspondientes, pues eh, estaremos por buen camino. Gracias. Otra pregunta a Pilar del Toro. ¿Sherpa Romeo son políticas de las editoriales? ¿Eliminó los colores? Ah, no, no sabría no, no sabría decirle, me imagino que con los colores se refiere a, a la cadenita o el proceso en el cual se encuentra se encuentra en acceso abierto. no Normalmente manejan verde si es totalmente acceso abierto, amarillo si es, es posible compartir mediante algún repositorio, aunque tal vez haya algún tipo de embargo, y me parece que es rojo o gris cuando no cuando no, no lo permite, ¿no? Eh, la invitación está tan que pues, nos acerquemos a conocer la plataforma, evidentemente va a sufrir algunas actualizaciones con el tiempo. Sin embargo, es un proceso que lleva, es un proyecto que lleva muchos años en, en Internet y que ha estado alimentado por una amplia comunidad de personas interesadas en socializar esta parte de, de, de conocer las políticas editoriales de la, de las pues, diferentes eh, revistas. Por lo que la invitación sigue en que pues, lo visitemos frecuentemente y estudiemos eh, más sobre el tema. Muchas gracias. Una pregunta más. Eh, dice, antes que nada, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca de sci -Hook? Acerca de sci -Hook? Pues bueno, para quienes no, no lo conozcan, SciHub es esta plataforma que pues permite romper algunos candados de manera pues ilegal para poder acceder a muchas publicaciones y libros, sobre todo revistas que están cerradas. Creo que al final SciHub evidentemente pues no está bien que lo hagamos de esa forma y la, lo mejor que podemos hacer es seguir empujando este tipo de iniciativas abiertas. SciHub evidentemente ha sido pues, un mecanismo que ha ayudado a muchas personas que no tienen la posibilidad de acceder a todos los recursos de información, pero cada vez están abriendo más, cada vez hay un mayor interés de las instituciones y si nosotros fortalecemos ese tipo de, de acciones para poder socializar el conocimiento, pues cada vez va a ser menos necesario recurrir a elementos o plataformas como, como SciHub y otras más que existen, que pues vaya, per perderán esta fuerza da dado que estaremos empujando eh, este espíritu de socializar de una manera mucho más amplia el conocimiento. Sobre todo partiendo de que gran parte de las investigaciones, y este es un, un comentario para, para todos nuestros investigadores, pues son financiadas muchas veces con recursos públicos. Es por ello que debemos pensar que los resultados de las mismas pues tendrían que ser para todo el público. Muchas gracias. Eh, Fernando de Jesús, ¿el repositorio cuenta con artículos para todas las áreas de conocimiento? Sí. Muchas gracias. Actualmente eh, lo, lo concentramos en siete grandes áreas del conocimiento y pues para todas hay una amplia variedad de información. Evidentemente, dependiendo de las instituciones que actualmente están eh, adscritas al mismo, eh, habrá más de algunas que de otras, pero pueden estar seguros de que en, al menos todas las áreas del conocimiento que tenemos en nuestro catálogo eh, están cubiertas con artículos, con documentos, libros eh, y datos, obviamente, para, para el interés de todos ustedes. Gracias, Adrián nos pregunta qué limitantes podría tener respecto a los recursos que ofrece. ¿Qué limitantes podría tener? Pues vaya, creo que si, si entendí bien la pregunta y esperando responder correctamente, eh, creo que una de las principales limitantes es que tal vez eh, hace falta pues empujar todavía más, ¿no? Eh, hace falta que las instituciones nos nos subamos al barco de, de manera, muchas instituciones más se suban se suban al barco para poder compartir la información. Eh, les comparto que, por ejemplo, hay, hay algunas áreas como en el estado de Aguascalientes, que es uno de los que más consume el repositorio nacional y, sin embargo, aún hemos estado en pláticas para poder integrar la producción del mismo Aguascalientes y que obviamente es de interés de, de todos nosotros, eh, para sumarlo al repositorio nacional. Entonces, creo que, creo que el, el principal reto limitante es que, pues, aún, aún falta empujar un poco más para, para convencer y para, para ver los beneficios de acercarnos a los beneficios que podemos tener con el acceso abierto eh, estoy seguro que todos los que los que hemos tenido en, en algún momento alguna complicación para acceder a algún recurso de información y gracias a este tipo de iniciativas pues eh, eh, hemos ha tenido una puerta abierta a una mayor cantidad de información pues nos hemos enamorado de de esta perspectiva nos hemos eh, convencido de que es la mejor solución para poder, pues, todo el conocimiento que se está generando en nuestras comunidades y en las otras. Entonces, creo que lo importante aquí es el, el tema de, de buscar abrir de manera equitativa y acercar a todos para que podamos compartir cada vez más. Gracias. Eh, Ignacio Arturo Domínguez Vara nos pregunta, buen día. ¿Hay alguna estrategia de financiamiento para publicación en revistas de acceso abierto? Gracias. ¿Una estrategia para publicación en revistas uh, de financiamiento? Pues sí, existe el programa de revistas de, de Conacyt, que lo que busca principalmente pues, es eso, no, fortalecer a las revistas académicas principalmente y que están en un modelo de acceso abierto, para que puedan pues, eh, continuar con todos los procesos editoriales cabe destacar que evidentemente el acceso abierto no significa que sea gratis en todo sentido, es gratis para el usuario final, eh, no debe representar ningún costo para que cualquier persona interesada acceda a la información, sin embargo pues evidentemente hay costos de producción, costos de mantenimiento de servicios, de tecnologías de personas capacitadas para que puedan proveer de toda esta información a, a los usuarios finales y, y para ello pues existe este programa de revistas que año con año también va lanzando convocatorias y se va fortaleciendo a través de mejores mecanismos para la evaluación de los mismos les invito justo a que mañana en, en las redes del CONACYT de 11 a 1 también eh, o en YouTube cuando ustedes así lo deseen puedan ver eh, una plática totalmente dedicada a las revistas académicas en México y a los sistemas de evaluación que tenemos también en el consejo eh, por lo que creo que pues, podrá quedar como mejor, mejor saldada la, la, la respuesta a su inquietud Gracias, licenciado. Pilar del Toro nos pregunta, ¿cómo proteger los derechos de autor al publicar en repositorios? Creo, creo que el, la, la clave aquí es no pensar en proteger, sino justamente en indicar qué podemos hacer. Eh, si nosotros somos claros con nuestras licencias, si nosotros somos claros con lo que se puede hacer, eh pues vaya, es mucho más sencillo poder dar el correcto tratamiento a las obras. Creo que debemos pensar que la, el elemento central en tu, cualquier tipo de licencia, desde la más abierta como la Creative Commons, la CC BY, que es la más abierta de todas, lo que el, el elemento más importante que, que busca es el reconocimiento a los autores. Eso debe ser algo eh, que si bien está en, está en prácticas, está en políticas, está en documentos, debe ser algo más cultural. Al realizar investigación debemos estar conscientes que es importante dar el correcto reconocimiento a nuestros pares y a los autores de las obras que estamos consumiendo para generar nuestras investigaciones, de la misma forma que nos gustaría a nosotros que nos dieran el correcto reconocimiento. Eh, les reitero que eh, existen pues, una gran cantidad de publicaciones y de, y de pláticas al respecto que vale mucho la pena ver con esta óptica, pensar en, en cómo qué podemos hacer y no tanto qué no podemos hacer o cómo podemos proteger la, las obras. Creo que eh, si nos vamos a un, a un tema de más cultural y empezamos a socializar las las ventajas que tenemos al poder compartir nuestras obras, y ya no solo abro a, no hablo a nivel de, de investigación, a nivel de cualquier contenido digital que creemos, cualquier obra en general que creemos, eh, pensar en... en, en asignarle estas licencias, ya sean los derechos de autor, las licencias Creative Commons, nos va a permitir pues, que puedan darnos el correcto reconocimiento y pues, atender a esta necesidad. Eh, como les comentaba, el miércoles a las 11 va a estar Sara Frati, que es experta en, en derechos digitales y que ha tenido un amplio recorrido en todo este tema de, de, del derecho de autor, el acceso abierto, la ciencia abierta, y cómo generar pues, mecanismos eh, más seguros y, y, y y, pues vaya, mucho más fortalecidos para la socialización del conocimiento y de cualquier obra que generemos nosotros. Muchas gracias. Eh, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué documentación podrá albergar y qué tipo de documentales va a resguardar el repositorio? Buenas tardes desde Tenancingo. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, en el Repositorio Nacional, como les comentaba, podemos encontrar artículos, libros, capítulos de libros, memorias de congresos, tesis de especialidades, maestría, doctorado, eh, datos primarios de las investigaciones, entre muchas otras más. Está muy pensado eh, actualmente, obviamente, para po poder atender las necesidades de, de información de pues, comunidades de, de investigación y de instituciones de educación superior, por lo que pues pueden, pueden eh, confiar en que la, la, lo que van a encontrar en el Repositorio Nacional pues ha llevado todo un proceso de revisión eh, y pues que obviamente van avalado por las instituciones que los están compartiendo. Muchas gracias. Otra pregunta más. ¿Con así ¿brinda alguna capacitación o asesoría acerca del uso de, del uso y aplicación de las licencias Creative Commons en los repositorios institucionales y los autores? Muchas gracias. Eh, si bien se han brindado varias capacitaciones y tratamos de hacerlo de manera constante, eh, existen varios documentos. Les invito a que visiten el Repositorio Nacional. Ahí en la sección de documentos encontrarán muchos manuales de buenas prácticas, tanto para usuarios como administradores de repositorios, con la intención de poder proveer de manera clara eh, pues todas nuestras políticas institucionales, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, las recomendaciones que, que damos al respecto eh, para pues, manejarnos desde los estándares en cuanto al intercambio de información, la clasificación, la organización de la información y evidentemente eh, la socialización de, de todos estos documentos. Gracias. Por aquí una pregunta interesante. El doctor Salem eh, agradece por la ponencia y su pregunta es, ¿el CONACYT no tiene un inconveniente con algunos editoriales espacios que publican en Open Access que se pueden apoyar los investigadores mexicanos a publicar sin costo de publicación? No, no realmente. No, no debe haber ningún inconveniente. Aquí yo, yo lo que recomendaría es que, eh, pues, nos acerquemos mucho a los manuales o a, la, a, la, a los términos de referencia de los sistemas a los cuales pues, que queremos pertenecer, ¿no? En el caso del Sistema Nacional de Investigadores, año con año va actualizando sus lineamientos y nos da pues una serie de recomendaciones que evidentemente aún, estado, aún están en, en proceso de de, o siempre están en proceso de revisión y mejora para poder contemplar con, con mucha mayor eh, importancia eh, todo el tema de las publicaciones de acceso abierto eh, y en los mismos nuevos sistemas, ¿no? en los cuales se puede socializar las investigaciones hoy en día, los nuevos soportes digitales. Así es, gracias. Eh, Humberto Monroy, ¿cómo se relaciona con la Ley de Derechos de Autor? Claro, con la Ley de Derechos de Autor... Pues básicamente ambas coexisten y de hecho justo en la sección de, de documentos del Repositorio Nacional podemos encontrar lo que son estos lineamientos jurídicos de ciencia abierta en los cuales eh, coinciden mucho de, de lo que tenemos en la ley de derechos de autor con la ley de ciencia y tecnología y la ley de propiedad intelectual. Realmente eh, a veces tenemos la, el pensamiento de que las leyes son restrictivas, que las leyes no son proactivas sino que nos dicen qué no podemos hacer y es por el contrario, las leyes están hechas para decirnos exactamente qué es lo que se puede hacer y las recomendaciones también de cómo podemos hacerlo de la mejor forma o de manera correcta. Entonces, eh, ju justo para responder eh, esa inquietud en particular, eh, le invitaría a que revise los lineamientos jurídicos de ciencia abierta en donde se hace toda esta conciliación y nos dice qué dice la ley de derechos de autor, qué dice la ley de propiedad intelectual y, y cómo empatan perfectamente con la ley de ciencia y tecnología, particularmente con el capítulo 10 que es el acceso abierto. Muchas gracias. Aquí hay una última pregunta. Héctor Orozco, ¿en algún momento el Conacyt planea tener públicos los CBUs de investigadores en un repositorio? Sabemos hay sitios como ResearchGate y además y demás, pero no se da a conocer todo de una persona. Claro, eh, evidentemente con esta transición que se ha dado pues en el ya prácticamente en los últimos dos años, eh, se le ha dado un gran enfoque, como les platicaba, del ecosistema nacional informático y la red de cómputo de alto rendimiento, eh, en poder mejorar todos los sistemas, desde los repositorios hasta las bases, como lo es el CBU y el Reniecit y demás eh, catálogos que tenemos, por lo cual están en constante reconstrucción, repensamiento y remodelación para poder atender pues, todas las necesidades que se tengan. Eh, uno de los planes, pues evidentemente, es tener plataformas que permitan conocer y recopilar mejor pues, toda la, la, la autoría de los investigadores, eh, que tengan un sitio en donde ellos además se sientan que les es funcional para poder... Eh, pues, expresar to, todo lo, lo, lo que han hecho a lo largo de su carrera académica, ¿no? Por eso se llama CBU, es un currículum vitae único. Entonces, eh, no, no, no sabría decirles si actualmente se está pensando que se haya, que, que exista de manera abierta, pero evidentemente se está trabajando para mejorar estas plataformas, mejorar estas bases de datos y proveerles a todos los, eh, los integrantes de, de, de, esta, de esta plataforma, pues, de un mejor servicio y de, y de mejores elementos para para su día a día eh, en, en cuanto a la investigación y la academia. Gracias. Por acá me comentan, eh, se les fue el internet en la meca meca, pero tienen la duda eh, que refiere al apoyo económico para que los investigadores puedan publicar en revistas de acceso abierto, no sé si a través de convenios oh, con las editoriales para poder realizar esas publicaciones. Eh, eh, entiendo, la, la pregunta se refiere a un apoyo económico para los investigadores o para las revistas. Para los investigadores. Para los investigadores. Entiendo. Eh, realmente, pues, de momento no, no hay algo como un estímulo económico por publicar en acceso abierto. Más bien, como les platicaba, pues existen diferentes sistemas o incentivos que pues, nos van a apoyar también a, a pues tener también alguna remuneración como lo es el mismo Sistema Nacional de Investigadores. Eh, les platicaba también que cada vez existen más revistas que tienen un amplio factor de impacto y que están bajo un modelo de acceso abierto, por lo que creo que es importante pues que analicemos ¿no? en nuestra área del conocimiento cuáles son las revistas de acceso abierto que eh, pues están mejor colocadas, cuáles nos interesa, en cuáles nos interesa participar, y evidentemente esto pues nos va donando puntos a los sistemas de, de incentivos como lo es el SNI en Conacid y seguramente pues en, en la autónoma del estado de México tienen su propio eh, sistema o, o programa para la, la investigación, por lo cual eh, la, la recomendación como anteriormente se hizo, pues es eh, informarnos ¿no? para poder tomar las mejores decisiones, informarnos cuáles son estos sistemas, cuáles son estos programas de incentivos y eh, pues y tratar de, de empatarlos con esta visión de acceso abierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, bien, pues eh, bien, pues son, son, son prácticamente, eh, prácticamente las preguntas de las mayor parte de las las agradecimiento y por la participación. Y, por la participación. Y, bueno, y bueno, voy a leer, a dar lectura al reconocimiento digital que se otorga por parte de nuestra universidad y el cual se le hará llegar por su valiosa participación. Voy a compartir mi pantalla. Eh, dice Universidad Autónoma del Estado de México, otorga el presente reconocimiento al licenciado Arturo Garduño Magaña por su destacada participación como ponente del tema La Estrategia Nacional de Repositorios en el CONACID. Octubre de 2020, Patria, Ciencia y Trabajo. A FIT, la FICA, doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, secretario de investigación y Estudios Avanzados de nuestra Universidad. Muchas gracias eh, por la participación, por esta serie de, de, de respuestas que nuestra comunidad, de alguna manera, nos refleja en las visitas que tenemos. Eh, ya ahorita compartiste y referiste la documentación que se encuentra en el Repositorio Nacional y que seguramente habrá muchos interesados para leerla y de alguna manera reflexionar y, y documentarse sobre cómo cómo realizarlo no Las, cómo atender esas dudas pues también por eh, nuestra parte, perdón, adelante. No, les agradezco muchísimo eh, la invitación y obviamente la iniciativa de continuar con, con este tipo de eventos año con año, eh, invitar también a la audiencia que se sigan sumando a lo largo de esta semana todo lo que la universidad pues, va a estar ofreciendo y también darle una revisada a lo que pues, diferentes instituciones en el país y a nivel internacional están haciendo en el marco del movimiento de acceso abierto. Así es, muchísimas gracias.